Pareció cuando aquello empezó a dolerme Ella me ayudó a sostenerme Pero todo pasa y Ella pasó para siempre Sin más Aunque siempre Volvió a través de una brecha en la mente cuando el mundo volvió a romperse. Quise jugar sin pensar en durar. Aunque lo cierto es que ella ya nunca se iba a marchar. Luz vino para mostrarme mi libertad. Luz vino para darme algo, para poderte olvidar. Luz inspira, yo expiro, luz me mira, yo la admiro, la tomo y me voy. Me gusta vestirla, le gusta poseerme, me dice que ya no voy teniendo la mente, ni la edad para estas aventuras, pero ya ves, aquí seguimos viendo.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 Thank mm -hmm. you.